Tarea cuida eh, los siguientes aspectos relevantes dentro de la configuración. Por ejemplo, uno de ellos sería el, el título. Así como tú aparece así debería aparecer para el alumno. El alumno debería identificar ejercicio cero manchas. Aquí no debería, eh, en el título, recuerda que este va a ser el título de tu columna dentro de la dentro de calificaciones, entonces entre más corto o breve este, puedes dejarlo así. Así podemos identificar claramente qué ejercicio estamos hablando. También es importante que siempre agregues las uh, instrucciones de lo que va a ser. Si tienes algunos elementos que quieras ponerle como, como apoyo, puedes hacerlo en esta sección, que quede muy claro qué es lo que va a aprender. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y finalmente, dentro de las configuraciones, ¿cuántos puntos va a valer esa tarea? Siempre procura dejarlo a modo de 100 puntos. ¿Cómo se va a mostrar la calificación? Ya sea completo e incompleto. Si es completo, le va a dar los 100 puntos. Si es incompleto, le va a dar 0. O si va a ser a través de puntos, si va a llevar una escala de puntos de 0 a 100. También el tipo de presentación es muy importante que no lo dejes sin, sin revisar. Si esta es una presentación que no se va a entregar, le pones sin presentación. Pero en este caso, al ser un ejercicio, es importante que tú desde aquí puedas configurar la opción en línea y la opción de cargar un archivo. Si estás esperando que el tipo de archivo sea un documento de Word, puedes poner o restringir las extensiones, o un PDF. O si quieres un PowerPoint, puedes poner un PPT. Y toda esa lista de archivos, según lo que tú estás esperando recibir, si tú no quieres restringir la carga de archivos, eh, puedes eliminar esta opción. Solamente tendrás que estar preparado de que algunos archivos no podrán ser visualizados dentro del visor de Canvas. Yo te recomiendo que utilices los tipos de archivo más comunes para la edición de textos. Y hacer clic en guardar. De esta manera estás facilitando el trabajo del profesor adaptador, donde de acuerdo ya al diseño que tú hayas realizado de la actividad, él ya tiene configurada su tarea lista en este espacio. Este espacio, al ser una tarea, se convierte en el espacio donde el alumno va a entregar directamente el ejemplo.